Son las 3 horas con 30 minutos, estamos de retorno con la edición meridiana de La Noticias. Así que le vamos a presentar a continuación los tres departamentos que han finalizado con el cómputo oficial al 100% de las actas. Estamos hablando del departamento de Santa Cruz, de Tarija y también el departamento de Pando. Esta mañana se presentaban en, eh, muy temprano en el departamento de Pando los resultados oficiales. Veamos a continuación. ¿Cuál es el resultado, el cómputo oficial para el departamento de Santa Cruz? Muy bien, vemos en pantalla el movimiento al socialismo. Con Evo Morales, el 44.29%. El departamento de Pando, vamos señalando. El segundo lugar, 40.22%, Comunidad Ciudadana. El tercer lugar, 7.67%, del Partido Demócrata Cristiano. Y Oscar Ortes con el 3.51%. Conteo o, cómputo oficial del departamento de Pando al 100% de las actas, por tanto le hemos presentado resultados oficiales. Ahora sí, vamos con el departamento de Santa Cruz que finalizaba esta jornada su cómputo. Vamos viendo en primer lugar se ubica Comunidad Ciudadana con el 46.84% de la votación. En un segundo lugar el movimiento al socialismo ha llegado al 34.76% de los votos. Luego se ubica en el tercer lugar Óscar Ortiz con el 9.42% y en el cuarto lugar 6.84% ciento el Partido Demócrata Cristiano. Vamos a revisar también cómputo oficial del departamento de Tarija. ¿Cuáles son los resultados? Vamos el primer lugar Comunidad Ciudadana con el 42.42% .42 de la votación, muy cerca en el segundo lugar el Movimiento al Socialismo con el 40.2%, en un tercer lugar el Partido Demócrata Cristiano ha llegado a un 11.17% y en un cuarto lugar eh, Bolivia dice no 2.71% son tres departamentos, cómputo oficial que le hemos presentado, esto está en la página del órgano electoral plurinacional.